Hola, qué tal queridos amigos. Feliz domingo para todos en este día tan especial que el Señor nos regala. La Iglesia hoy celebra la fiesta de la Santísima Trinidad. Sea un domingo, un día para contemplar el misterio de Dios. Y que bueno podamos contemplarlo en esta obra creadora, esta obra de la creación, este, la naturaleza que nos lleva también a inspirarnos y poder alabar y bendecir a Dios. Que este sea el domingo para glorificar, para dar gracias, para bendecir a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy domingo el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden soportar por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los encaminará hacia la verdad plena, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oiga y les dará a conocer lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo dará a conocer. Todo lo que mi Padre tiene es mío. Por eso dije, recibirá de lo mío y se lo dará a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciada el Catecismo Astete, la Santísima Trinidad, un solo Dios, tres personas, verdad personas y un solo Dios verdadero. Es el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios en el creemos, Dios revelado en la Sagrada Escritura, pero también Dios manifestado en la obra creadora, en la belleza, la perfección. Que el Señor Todopoderoso nos llene su gracia, envíe su Santo Espíritu, para que cada día podamos entender ese misterio de amor, ese misterio de Dios uno, ese misterio de Dios trino. Recuerde hoy, querido amigo, querido hermano, acelerar la Santa Misa, que hoy vamos a participar, a celebrar la Eucaristía junto con nuestros hermanos allá en la parroquia. Recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, alimentarse de la palabra. Sea el día para alabar y glorificar a Dios. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja de todo mal y Feliz domingo para todos, queridos hermanos.